¿Te asustaste? ¿Hay alguien allí? No, no hay nadie. No, ¿Lo grabaste? No, ojalá, sí. Porque no, no hay nadie, no hay nadie. ¿Viste de dónde venía? La Casa Embrujada de Villa Valencia. Ahora nos encontramos en la carretera que va desde Aguascalientes hasta Mazatlán, Sinaloa vamos en búsqueda de una casa abandonada, donde sucedió uno de los hechos más dramáticos de los crímenes en México. Vamos a documentar la historia de la casa Villa Galaxia. Mientras recorremos kilómetros de carretera, podemos ver paisajes maravillosos, como si fuéramos de vacaciones. Pero sabemos que al llegar, para nada será un viaje de sonrisas. Estamos llegando a Mazatlán y estamos buscando la casa de Villa Galaxia. En donde existe una historia pues bastante trágica que sucedió en los años 80. La casa al parecer se encuentra abandonada y ahorita vamos a ir a conocerla y también a que Omar nos platique la historia. Sobre la avenida Munich del fraccionamiento Villa Galaxia en Mazatlán, Sinaloa, se encuentra una casa abandonada desde hace décadas. Sin vidrios, ni puertas, sucia. Los hechos ocurridos marcaron para siempre este lugar. Fue un 11 de marzo de 1986 cuando ocurrió una terrible tragedia. Aquí vivía una familia de clase media alta de forma normal. Hasta que un día, se dice, fueron visitados por familiares cercanos quienes asesinaron a los miembros de la familia. Tres trabajadores, y hasta las mosquetas. Nos encontramos ya en Mazatlán, Sinaloa. Omar nos acaba de traer a Villa Galaxia, en donde ocurrió una tragedia. Estamos en una casa abandonada. ¿Qué ocurrió aquí, Omar? Bueno, es llamada la casa eh, maldita, la casa embrujada, o la casa más embrujada de Mazatlán, Sinaloa. Es la casa Villa Galaxia. ¿Por qué? Porque se encuentra en la colonia del mismo nombre. En esta, en esta casa. En 1986, exactamente el 11 de marzo, llega una persona o varias personas, todavía no, no están bien los hechos aclarados y asesinan a una familia completa, papá, mamá, dos hijos, dos trabajadores domésticos y las mascotas del lugar. Fue un hecho muy sonado, fue hecho un hecho muy sangriento y lo más extraño de esto es que desde ese año hasta hoy todos los vecinos, toda la gente que es de aquí de Mazatlán cuenta que ha visto personas adentro que no están vivos y ha visto sombras y ha escuchado, ha escuchado ruidos. Así es que pues vamos a ver si es cierto o no es cierto. Una gran tragedia ocurrió en este lugar y vamos a recorrer ahorita rápidamente la casa porque no sabemos con qué nos vayamos a encontrar. un olor bastante fétido. desde Muy 1986 bien. este lugar se encuentra abandonado eh, huele, a, huele a algo muerto huele a algo muerto ok estamos viendo que la casa es bastante grande aquí hay gusanos aquí hay sangre de hecho eso es sangre Aquí había algo muerto, aquí había algo muerto. Acerca, acerca, la. acerca para que vean los gusanos. Aquí había algo muerto. Había algo muerto y lo retiraron, quedaron ahí los líquidos. Y uy, no puede ser. sea, pues estamos viendo que este es como un sitio donde hay personas que. Pero no tan. Aquí vive alguien, ¿no? Habían hablado de un indigente, pero se supone que ya no estaba esa persona en ese lugar. Señor. Sí, señor. ¿Quién es? ¿Puede haber alguien aquí adentro? ¿Quién es? Creo que ha golpeado? Sí. Hay muchas cosas. Pero La escena fue escalofriante. El niño quedó en el sitio el padre a la puerta de la casa en un charco de sangre. La doctora fue ultimada en el vehículo frente a la casa. Y la madre de la doctora en el cuarto de servicio. La señora del aseo cayó en la cocina y su hija queriendo escapar se escondió en el baño y ahí la asesinaron. Un electricista que ese día había ido a hacer reparaciones en la casa igualmente murió a balazos bajo las escaleras. Se dice que el problema pudo ser una herencia. Pero la hazaña con la que fueron asesinados nos hablan de un crimen de odio, ya que mataron hasta un perro, un gato y algunos incluyen a un perico. La única sobreviviente fue la hija pequeña, quien en ese momento se encontraba jugando con otros niños de la colonia. Se rumora que los asesinos fueron el hermano y el sobrino del dueño de la casa recordemos que en esta casa asesinaron a cuántas personas en realidad seis personas seis personas cuatro integrantes de la familia Osorio y dos trabajadores más las mascotas se habla de un gato y un perro se habla de un perico y un gato se hablan de varias pero creo que fueron dos mascotas 1986 en este lugar fueron asesinadas muchas personas quieres que subamos al segundo piso será peligroso posible no. Posiblemente sea peligroso llegar algo allí, pero aquí, bueno. aquí había algo muerto, no sabemos qué es. Está agusanado y, y apesta, apesta muerto. Vamos a subir a la segunda planta, la verdad. La señora, la señora queda afuera en su vehículo, eh, ya sin vida. El señor queda aquí en esta área del garage y las demás personas en las áreas que acaban de ver ustedes. Todos muertos 1986. Se cree que, que el problema resultó a partir de la disputa de la herencia. De una herencia, exactamente. También se cree que. Hola. Pues el cuñado fue el que asesinó a estas personas. Estamos viendo que está lleno el lugar de murciélagos. Estamos en la segunda planta. De hecho, cuentan que. Pues todas las, toda la gente vino Ahí. Obviamente autoridades Y vecinos se aglomeraron aquí afuera de, de esta eh, allá ¿Dónde? ¿Allá adentro? Sí. ¿Qué se movió? Este, se escuchó el bote este, Quiero pues, mover Bueno, todas las personas vinieron Fue un hecho muy sonado Y lo que estamos aquí escuchando es que se están Moviendo algunas cosas acá Vamos a ver si no hay nadie vivo en este lugar Quiere decir que todavía las presencias están aquí. Más de 30 años abandonado este lugar. Estamos haciendo un recorrido inesperado, vamos llegando a Mazatlán. Después de los hechos, esta casa quedó solitaria, abandonada y poco a poco fue víctima del vandalismo. Aquellos primeros que entraron a este lugar decían que en las paredes se podía ver la sangre y los impactos de bala. ¿Fue? Una total masacre. Okay, nos damos cuenta que no hay nadie. ¿Viste? ¿Qué pasó? Sí. Graba, graba, graba, graba. Hubieron algo aquí, ¿eh? Ok, esperamos que no... Aquí hay peligro. Ahora, ¿qué sería? día. Aquí, como repito, el peligro es, pues, encontrarnos con alguien que está acá Que sea peligroso para nosotros estar aquí. Estamos viendo que hay mucha ropa, muchos elementos que fueron utilizados para vivir. Seguramente aquí hubo muchas personas que vinieron a usarlo como refugio. Se habla de un indigente que tomó como suya esta casa por muchos años. De hecho, en el 2018, eh, intentaron sacarlo, lo sacaban, volví a regresar, lo sacaban, volví a regresar A mí me tocó explorar esta casa en la cual tuve unos resultados excelentes hace, En febrero de este año y ya no, ya no existía nadie, ya no había nadie Pero las manifestaciones, tenemos capturas de cámara, tenemos este, perdón, capturas de pantalla Tenemos también unos, unas psicofonías muy especiales de unos lamentos Y lo más extraño es que en... Yo pregunto, que si están bien, que qué les pasó, y, y me refiero al papá, al padre de familia, y le digo, ¿dónde falleciste? Y cuando estamos pasando el garage, él dice, aquí, sin ningún instrumento. Escuchaste la voz. La voz está grabada en, está la, grabada. en la transmisión, y dice, aquí. Y cuando la gente que es eh, oriunda de Mazatlán, empiezan a escribirme en la transmisión, y me dicen, allí exactamente donde te dijo el señor que falleció, allí quedó tirado. O sea, eh, fue algo muy, muy asombroso. Escuchamos un lamento muy fuerte, venimos con una seguidora que es de aquí, de, de Mazatlán, eh, y ella prefirió salirse del lugar porque realmente a ella le lamentaron en, en su oído algo muy feo. Todos lo escuchamos, pero ella recibió ese lamento en su oído. Y... Tenemos esas grabaciones, así que las van a ver a continuación. Claro que sí. Estamos en YouTube, bienvenidos. Creo que vamos a poder escuchar un poquito más la psicofonía. Nos acaba de decir una persona, hombre, <coughs> aquí dijo: aquí. aquí en la creo que murió el señor. El señor. Sí. Aquí en la creo que... sí, porque la señora murió allá afuera. Ahí murió la señora afuera, venía llegando en su carro. Y, y el señor dicen que lo vieron ensangrentado en esta parte del donde estaban los carros en la cochera. Todo ensangrentado. Entonces él falleció aquí. No hable, no hablen. Aparecete. ¡Ven! Lamento, ah. Clarísimo. Por eso lo abrazó por correr la niña. Aquí. Sí, la escucharon ustedes, claro. Yo escuché a la niña, por eso ahí me hice así, porque la sentí atrás. ¿Qué escucharon ustedes? ¿Bien claro que escucharon? No, es que se oyó a fuera de la tira fue un llanto y un largo, llanto, largo. Largo así. Ok. Y de hecho cuando despasta el cuarto de ese que estaba ahí en la puerta de esa y ella está y dijo, ven. Pero se vio aquí y no era aquí. Ok. ¿Oyiste? Aquí. Así. Allí. vamos a seguir Sí, si quieres salte si, sí, salte Gaby si, sí, te dio mucho miedo escucharlo no, no, está bien salte, salte no, nada más nosotros dos te dio miedo, no tranquilo, tranquilo, no, no pasa nada hay algunos blogs en internet que hablan sobre este lugar incluso mencionaban que a partir de de lo sucedido y pasando los años incluso se podían ver en las paredes los impactos de, de bala y la sangre en, en las paredes. De la familia solamente como menciona Omar y como cuenta la leyenda o la historia más que leyenda es que sobrevivió una de las niñas porque ella se encontraba eh, en la casa de una de sus amiguitas. Un nombre es, eh, la verdad, se siente terrible, se siente terrible estando aquí de día. No quiero imaginar de noche y no quiero imaginar tampoco los días después de la muerte de todas estas personas. La casa no pertenece a nadie, está abandonada completamente. Y es una de las historias tenebrosas que encontramos aquí en Mazatlán, Sinaloa ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Una la ¿No? ¡Ay, no manches! ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? ¡Ay, no manches! ¿Qué fue? ¡Ay, no manches! Hoy. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Eso fue pues, ese? ¿eh? Me ¿Se está moviendo, güey? ¿Qué se está moviendo, qué se está moviendo? ¡Grábalo, grábalo! ¡Grábalo, grábalo! ¡Grábalo, grábalo! grábalo grábalo grábalo se está moviendo? te sí, lo aventaron? ¿De allá abajo? Me lo aventaron. Allá me... arriba, allá arriba, allá arriba. Sí. No, allá sí. arriba sí. Ahí no. estaba allá arriba, güey. Pues no, ahí estaba mal y yo estaba en el otro lado, güey. ¿Y de acá abajo? Déjame ver. Cuando se escuchó, nosotros estábamos ya a qué aquel... Termino. ¿Hay alguien aquí? No, no, yo estaba grabando todo el tiempo. Estaba grabando, sí, sí, estaba grabando. Nosotros estábamos de aquel lado de la pared, ¿eh? No, manches. ¿Me lo... la aventaron? Sí, me la aventaron. ¿Dónde estabas? Estaba aquí, estaba sí. grabando los murciélagos y al momento de que hice la vuelta, ¡pum! ¿De, de la puerta? Sí, sí. Pero Omar, estaba, dije, Omar estaba en la por puerta. Por eso dije, ¿me la aventaron? Omar estaba en la puerta, ¿qué pasó? Yo estaba ahí. El... ¿Tú estabas en la puerta? Yo estaba allá en la otra ah, puerta. No, no te lo aventaron. Yo creo la que la es puerta. allá arriba, yo creo que es allá arriba. Se lo aventaron yo creo que de acá. A ver, ¿me grabas? Voy a sumar. Ten cuidado, eh. No, sí, no, sí. ¿Te asustaste? No, no. <risas> qué chido, qué chido. Fue buena experiencia. Creo que ni lo grabé, no sé, ¿hay alguien ahí? No, no hay nadie. ¿Lo grabaste? Ojalá, sí, porque no. no hay nadie, no hay nadie. ¿Lo viste caer? ¿Viste de dónde venía? Es que me lo hicieron así, así, me lo hicieron. No manches. O sea, neta, En serio. Sí. No, no lo creo, no lo creo, no lo creo. En serio. Bueno, sí. escuché el golpe. Yo también. Yo pensé que iba a llamar. Y es que yo iba, estaba pegando no, no. a los mochilados, al momento de que, pues sí. al momento de que volteé, pum. Por eso les dije, ¿me lamentaron? No. No, no, no, no, no, En serio, yo estaba con él, ¿eh? De hecho. Sí. No manches. ¿Vamos a entrar con no ti Nosotros estábamos aquí. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Yo estaba grabando acá afuera y tú estabas ahí. Aquí estaba. tú estabas ahí. Aquí estaba. Y es exactamente igual. Tú? Y no me quise acercar más a ti porque como estabas grabando me quedé no, Yo aquí. estaba acá. Ahora yo estaba aquí y yo escucho. Yo, yo escuché la yo escuché la botella, pensé que era allá abajo. Cuando te veo, estábamos viéndonos, sí. escuchamos el A lo mejor quedó grabado todo, ¿eh? Sí. Cuando se escuchó el, el ruido, yo estaba aquí grabando para allá. Claro. Tú estabas conmigo. Yo estaba contigo y él estaba solo. Claro. ¿Quién eres? Graba, graba, graba. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no dejes no, no, no, no dejes de grabar, no dejes de grabar. Movimiento, está tiene movimiento, tiene movimiento, tiene movimiento. Pero ese es aire, ¿no? Ese puede ser aire, mira. Ahí tenemos aire en la ventana. Estamos está moviendo. Pero lo extraño es que se siga moviendo, ¿no? O sea, se mueva con el aire tan fácil. Ya revisamos todos los cuartos y están todos. solos. No, todos están solos. Manches. Es que no, me puedo en serio. Di la vuelta y me la ventaron así. Y yo pensé que había sido aquí en la vuelta. Yo pensé que era allá abajo. Me la aventaron. Tiene que estar grabado. Tiene que estar grabado. Yo te estaba grabando a ti. Exactamente. aquí está, Es más, tú me tenías de frente. Yo ¿claro? te estaba grabando a ti. Creo que fue una buena experiencia esto. Ay, no. Pues sí. ¿eh? Fue buena experiencia. Pues sí. ¿eh? Ahora tú estabas grabando entonces hacia esa ventana. A los murciélagos. Hay algo aquí entonces. Sigue aquí porque yo escuché... Pero yo escuché los... el golpe y pensé que era allá abajo. Mira que hay como una de... No, pensé que era como... como dientes. ¿Estás aquí? Actualmente existen leyendas urbanas que dicen que los espíritus de las personas asesinadas aún rondan este lugar y que se les ha podido ver en forma de fantasmas en las ventanas o deambulando en la oscuridad de la noche. Ahorita vamos a revisar la grabación porque yo tenía un mar de frente, lo que estaba grabando. Sí, claro, nosotros estábamos. Y tú estabas adentro en ese cuarto y yo escuché la botella abajo, pero fue en tu cuarto donde estabas. Sí, sí. Pues ojalá haya sido un fantasma, o sea, la verdad a mí me emociona. Está rarísimo eso. Obviamente porque a mí no me la aventaron, pero me emociona saber... Es muy fuerte. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, exactamente. Y aquí huele animal muerto. Seguramente fue un perro, pero ahí están los, los gusanos. ¿Sabes qué es lo más horrible de esto? Sí. ¿Quién se llevó y para qué se llevó ese animal? Exacto, exacto. ¿Por qué un perro muerto fue arrastrado? Incluso aquí se ve la señal. La línea es ahí. Ahí había un cuerpo. Creo que puede ser un perro. No quiero imaginar algo oh, más. Okay. Y fue arrastrado. E incluso tenemos aquí esta... ¿Es como placenta, crees? sí, wow. sí, sí. ¿Es sí, una sí. placenta? Es algo, ¿eh? De... No es algo, sé. Es algo corporal eso. Sí, pero supongo que es de animal. ¿Grabaste de los gusanos? Sí. Vamos, vamos, vamos. Porque... No ¿no? Aquí apesta muy cabrón, güey. No, ya, ya, ya apesta muy cabrón. Vamos saliendo del lugar gente Ya vieron todo lo que sucedió Vamos a revisar la grabación Y pues no sé qué decir No sé qué decir Es una experiencia para nuestro camarógrafo eh, Pues muy buena porque realmente Como comúnmente pasa Las manifestaciones son a las personas Que, que tienen menos contacto con este tipo de situaciones Pero bueno eh, para nosotros es afortunado, para él fue un poquito desafortunado porque sí realmente se espantó, pero fue una buena, fue una buena evidencia de que algo ocurre. Vamos, pues, Omar, a sumar a lo que sigue y vamos a dejar esto que es Villa Galaxia, el lugar de la tragedia, 30 años después. Estamos revisando el material. Vamos a partir de. Yo me salgo me a salgo la terraza. Okay. Ahí estaba en el cuarto, eh. Me salgo a grabar allá. Es una de las historias tenebrosas que contamos aquí en Mazatlán, Sinaloa. Ahí, ahí está el ruido, ¿no? Mira dónde estoy yo. Uh -huh. ¿Qué fue? Fíjate dónde estoy yo. Yo, uh -huh. yo pensé que fue abajo, por eso, por eso grabé acá. Mira, yo ya estoy allá. ¿Eso puede ser? Sí, es que yo, yo como me puse atención a lo que él decía, ya no me fijé en la, en la toma. Lo que le ocurrió a Ricardo, nuestro camarógrafo, fue completamente real. Lo que lamento es que no grabó el momento en que le aventaron la botella. Curiosamente, su grabación se cortó un segundo antes de que esto ocurriera. Su última toma fue la de los murciélagos. Mientras que en mi grabación sí se pudo captar el sonido del golpe de la botella y como vieron, alcancé a grabar aún la botella moviéndose. Sé que muchos pueden dudar y llamarnos mentirosos, pero solo nosotros tres que lo vivimos sabemos lo que ocurrió. Fue completamente real. Yo no permitiría ninguna charlatanería y menos si mi misión es desmentir los fraudes paranormales. Suscríbete a este canal porque Markru y Ozlak recorrerán lugares enigmáticos mostrándoles cosas que los sorprenderán. Ve sus transmisiones por Facebook, YouTube y Know y viaja con ellos siguiendo sus historias por Instagram. En la descripción de este video encontrarás todas sus redes sociales y únete al Paranormal Crew México.